de Comercio y en la entrevista de hoy tenemos el placer de contar con nuestro amigo y cliente Juan García Gasorla. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas Gaspar. Buenos días, cuéntanos un poquito más sobre ti y sobre tu negocio, sobre Zaica Cartagena. Bueno Gaspar, pues nosotros somos una pequeña empresa familiar en la que se constituyó en el año 97, la empezó a formar mi padre y bueno, ha estado siempre con el tema de los seguros de salud. Principalmente y ya luego se empezó a meter un poco con la rama de diversos, de autos y bueno, eh, desde el año 2013 la estoy dirigiendo yo y estamos manteniendo cartera, la verdad que eh, es decir los clientes están muy contentos con nosotros, somos una pequeña empresa de Cartagena, de momento hemos aguantado las crisis que nos han venido y, y seguimos adelante. ¿Dónde estáis ubicados exactamente Juan? Pues nosotros estamos ubicados en la calle Ronda número 16, entre suelo B de Barcelona. Estamos al lado de la plaza Juan 23. Y hablando de crisis, Juan, esta crisis sanitaria ha provocado, sobre todo a nivel global, que la siniestralidad baje mucho. Por tanto, las compañías, pues bueno, eh, económicamente, han tenido, han tenido beneficios. ¿Esos beneficios cómo se están trasladando a, a los clientes finales? Sí, aparte, vamos a ver, es decir, tenemos eh, compañías en las que la forma de compensar a los clientes con estos dos meses de parón de la actividad automovilística que hemos tenido, eh, eh, han cogido y están haciendo fraccionamientos de pago un poco más alargados, es decir, cuando antes solamente te permitían un pago al año o pago, dos pagos al año, ahora te lo están permitiendo hacer mes a mes o incluso hay compañías en las que el, el modo de aseguramiento, en puesto de ser los 12 meses habituales de una póliza, lo están ampliando a los 14 meses. Luego también tenemos otros casos en los que eh, las compañías, pues eh, a la hora de a lo mejor tener que hacer un, un incremento en la tarifa de, de la póliza, eh, han congelado ese incremento para que el, el cliente no sufra una crecida de precio <coughs> respecto al año anterior. Y todo eso, pues bueno, como comentas, a, a nivel global, a nivel macro, a nivel compañía, pero a nivel mediador, es decir, localmente, ¿cómo estáis viviendo vosotros esta situación? Bueno, nosotros hemos eh, tenido bastantes bajas de, de clientes, más que nada por el tema de que eh, hay muchas familias en las que se han quedado eh, los dos miembros de la familia que trabajaban han entrado en un este y al estar en esa situación hay gente que ha tardado en, en, en tener ingresos y entonces por lo, por lo tanto han tenido que suspender a lo mejor su segundo vehículo o han tenido que dejar de abonar la póliza de hogar eh, por, por los temas que te he comentado. Es decir, eh, la, hay muchas familias que han sufrido mucho el esta crisis y entonces eh, nos estamos viendo afectados en una bajada bastante importante de la cartera, Pero eh, sí, es, sí es cierto que a raíz de terminar el estado de alarma estamos eh, volviendo a recuperar clientes que habíamos perdido y parece que está empezando todo un poco a, a iniciar otra vez el movimiento, el ciclo de trabajo y que la gente pueda tener su segundo vehículo o pueda llegar a tener su vivienda asegurada. Eh, Juan, por otro lado quería preguntarte, eh, desde un año, desde hace unos años ya para acá hay muchas compañías que están apostando por, por el mundo online para, para vender sus seguros, ahora también a raíz de, de esta crisis se ha potenciado muchísimo más ese canal online, eh, ¿cómo reivindicarías o qué valor aportáis los mediadores de seguros a, a, al sector en sí? Bueno, sí, Gaspar, eh, vamos a ver. Eh, un mediador eh, siempre se tiene que tener en cuenta <coughs> en comparación con las pólizas online, debido a que cuando tú tienes que hacer uso de esa póliza de seguro, eh, eh, tienes que hacer unas gestiones eh, con la compañía para poder eh, solventar esa, ese ese siniestro caso que ha surgido o esa, ese daño que has podido tener. Entonces, un mediador es el que se va a encargar de luchar por ti, es el que va a hacer que la compañía te haga caso, el que va a estar detrás de la compañía y el que va a estar ahí eh, re, reivindicando lo que te pertenece. Y por último, Juan, un mensaje de ánimo para bueno, pues estas, estas empresas, pequeños comercios y negocios que, que nos estén viendo, ¿qué les dirías? Bueno, yo animo a todos los pequeños comercios y a todos los ciudadanos de nuestra provincia o de nuestra ciudad a que eh, cojamos y usemos el, el pequeño comercio porque en verdad es el que, sale, el que hace salir adelante de nuestra ciudad. Es decir, nos tenemos que apoyar todos los pequeños comercios y hacer uso de ellos porque si no al final eh, vamos a tener una ciudad vacía una ciudad sin comercio no, no, vamos, no vamos a tener ningún crecimiento Pues muchísimas gracias Juan por estar aquí con nosotros por tu participación muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo a todos los que le seguís esta iniciativa este proyecto de Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio y muchísimas gracias por compartir, por darle difusión y por llegar tan lejos como, como estamos llegando nos vemos en la próxima, un saludo Muchas gracias Rafael un saludo